¿Qué tal Peña? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Pues un año más estamos aquí con nuestros amigos del Castelló Cannabis Club en la fiesta de la collita. Buenas flores, buenos olores y mejores humos. Por eso vamos a dar un par de voltios por aquí para ver qué nos encontramos y qué podemos degustar. Señor Javier Pérez? ¡Hombre! ¿Qué tal, Gabriel? Buena televisión. Ahí vamos. Muy bien, pues nada. ¿Qué nos ¿Tienes preparado para esta fiesta de la Collita? Pues nada, bienvenidos a la séptima fiesta de la cosecha de Castillo Cannabis Club. Eh, es un placer y un orgullo que nos podamos volver a reunir para celebrar una, el, el, el, el, con éxito una cosecha de, de, de, de exterior. Y bueno, eh, actividades: tenemos charlas, tenemos, vamos a hacer luego actividades, sorteos. Vamos a hacer que quiero que participéis, que creo que sois muy era buenos. Uno algunos Algunos como en el porro veloz o porra, o porra ciega, seguro, ¿sabes? Seguro. Que os gusta seguro. mucho. O sea, hacemos sorteos y bueno, es, al final es juntarnos los amigos y va a ser una tarde canalica. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal todo? ¿Alguna novedad? Pues muy bien, eh, la verdad que hoy celebrando la fiesta de la cosecha de Castello Cannabis Club, después de haber pasado el jueves el juicio, que creo que ha ido muy bien, eh, por pues mucha incongruencia entre los policías, no se acordaban de nada, la báscula ha desaparecido, dijeron que habían unas bolsas monodosis preparadas y dispuestas para la venta, que no estaban en ningún informe ni en ningún acta tampoco... ...que las plantas eran de dos metros, en fin... ...que no correspondían luego a la foto ni al pesaje... ...muchas incongruencias, no se acordaban de nada... ...y luego en total, al final era todo hoja... Eh, ...hay solo 60 gramos... ...por lo que la fiscal tampoco fue muy, muy incisiva... ...me preguntó por mis enfermedades y el uso que hacía... ...y bueno, yo creo que las sensaciones son muy buenas". Y bueno, me he que la semana que viene... ...tenemos unas jornadas canábicas muy completas en Valencia... Eh, ...¿qué nos puedes contar? Pues sí, precisamente son el día 29 y 30 de este mes... Vendrá a presentarlas el alcalde de Valencia, Ribó, y bueno, son siete mesas, unas jornadas que yo creo que van a ser muy completas, eh, siete mesas con que vamos a tocar todas las perspectivas del cannabis, desde el científico, tenemos al doctor Carl Hart de Estados Unidos, una eminencia en el mundo del cannabis, tenemos representantes políticos nacionales, pacientes que para mí son muy importantes, nuevas tendencias, cultura, eh, yo creo que van a ser unas jornadas muy completas y casi tenemos el aforo de 200 personas completo, o sea que el éxito creo que está casi asegurado. Vamos con Esteban, Esteban? ¿Todo Esteban? ¿Todo aquí vamos viendo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, pues aquí estamos recogiendo las variedades que cultivan nuestros cultivadores de exterior en esta fiesta, las vamos poniendo para que los visitantes la puedan probar. ¡Hostia, oh, sí, la la Hay bastante variedad. He visto una Eleven rose una de las preferidas, sí. No, no, no. Dor, cuéntanos qué estáis armando aquí, a ver. Pues esto es un tie stick y consiste en, en una especie de puro que está hecho 100% de cannabis. Se hace con marihuana prensándola, en, en un palo, ¿no? como, como este de aquí, y luego le, lo forras con capas de, de hojas pegadas con extracción. Tremendo, ¿eh? eso hay que catarlo. ¿eh? <risa> nada, peña, como todo lo bueno, esto también se acaba. Recordad que la semana que viene tenéis el nuevo News, el 78. Con especial interés en el evento que se va a celebrar en Valencia con toda la actualidad canábica. Y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos. Hasta chavales.